Cierre ligeramente alcista para el IBEX 35 este lunes. El selectivo español ha subido un 0,16% hasta 9.095 puntos, pese al negativo comportamiento de BVA, que ha bajado más de un 4%, tras anunciar una OPA sobre el 50% del banco turco Garantí, valorado en 2.250 millones de euros. Además, Almiral, Laboratorios Almiral, se ha desplomado un 11%, después de que sus resultados se hayan situado por debajo de lo esperado. En positivo, ha liderado los avances Merlin Properties, Farmamar o Amadeus. Por análisis técnico, el selectivo español sigue cotizando cerca de máximos anuales, esos 9.300 puntos, y los analistas de Bolsamanía esperan que a corto plazo intente acercarse a ese nivel de precios.